Once oh. Buenas tardes a todos. Yo soy Serafina Lombardi. Vengo de una línea muy larga de granjeres de subsistencia. Sí, estoy en Chimay, en Nuevo México, con mi familia la presidente del de Mercado de Granjeres de Santa Fe y te, empezamos una cooperativa y los últimos diez años he estado apoyando a la Asociación de Nuevo México como directora de programas. Llegué a trabajo para apoyar a nuestras comunidades no hispanas a accesar los programas que dirijo. Es la Agencia de Granja y de Servicios e, y el Servicio de Recursos Naturales y de Conservación. Yo, es, yo apoyé con este programa desde el 2011 y desde entonces es he estado apoyado a que otras personas eh, entren o accesen estas oportunidades. Un gusto estar aquí de vuelta para Tiana. Y Erin, Erin, si quieres presentarte. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Yo soy Erin Reynolds y yo soy yo ayudo a conservar los recursos con NRCS es el, lo que voy a utilizar. Estoy en Alburqueque, Nuevo México y yo administro. Soy gerente del programa de calidad ambiental y Nuestro programa de protección de agua, de recaudación de, de agua, pero mi trabajo es en el Estado de México y no cubro otros estados. Ten, están las contrapartes en otros estados que hacen exactamente lo que yo hago. Y también tenemos a una granjera y increíble cofundadora de la organización de donde yo aprendí un montón, Eli, que está aquí desde California. Hola a todos, muchas gracias por incluirme. Yo soy Eli Aigo y estoy aquí desde San Diego, en la tierra de El Pueblo loiseño y tenemos la suerte de trabajar desde aquí y me emociona hablarles ya de hoy de NCRS y otros programas que hemos ocupado para que nuestra granja sea más resiliente. Gracias, Eli. Y con quien he trabajado mucho más de manera más cercana es Erin, nuestra directora de agua series y nos va a ayudar a empezar esta serie de talleres. Y gracias, Ana. Hola a todos. Un gusto verles. Gracias por estar aquí. Como dijo Ana, yo soy Erin y soy la directora de agua para la coalición de grandes jóvenes. Entonces voy a estar compartiendo un poquito al final de algunas maneras de poder eh, estar continuadas con nuestro trabajo y aprender más de nuestros proyectos. Pero un gusto aprender más de los que están aquí ahorita. Y sin más, voy a compartir rápidamente para que todos puedan ver la agenda del día de hoy. Eh, Vamos a dedicar mucho tiempo el día de hoy a preguntas y respuestas. Si tienen preguntas durante las presentaciones para los participantes y si es algo relevante, pueden escribir estas preguntas en el chat. Yo me voy a asegurar de que los participantes puedan hablar de esto, si no la pueden responder inmediatamente. Yo voy a tener esta Voy a registrar esta pregunta y después podremos regresar a esta parte de nuestra agenda y también voy a estar apoyando a nuestros eh, presentantes en tiempo. Entonces rápidamente y eh, si nos va a ayudar a comenzar con algunas preguntas para ustedes. Nuestra agenda va a empezar con Sirafina. y Después vamos a tener algunas presentaciones o algunas eh, presentaciones que yo les mandaré más adelante, diapositivas que les mandaré en un correo. Entonces cualquiera de la información que vean el día de hoy van a tener acceso a ella más adelante. También nos vamos a asegurar de compartir nuestra información de contacto. Por si tienen preguntas, y si no las eh, cubrimos, que ustedes puedan estar en contacto con ellas. Para respondérselas. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué NRCS y compartir quién es y qué hacemos. ¿Quién es? Y tenemos algunos testimonios de Eli. También hacer un resumen de los programas existentes. Y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas y para presentar nuestra campaña de agua antes del cierre. Sin más. Voy a dejar de compartir mi pantalla y pasarle el micrófono a Sergio. Gracias, Ana. Ya tengo el micrófono. Entonces, un abrazo a todas las personas de Nuevo México. vía Adriana y otras personas. Hola, ¿qué tal? Nuevo México es especial, pero también todos los demás. Nosotros un poquito más, pero bueno, yo te da mucha curiosidad de tener una idea de qué experiencia han tenido las personas de aquí con cualquier programa de USDA. Entonces, el Departamento de Estados Unidos de Agricultura es el departamento enorme que es el Servicio de Recursos Naturales y de Conservación, el que está abajo. Entonces yo espero que las personas puedan utilizar la función para levantar la mano que está en el botón de reacciones, le pueden apretar ahí para subir y bajar las manos. Pero solo quería preguntar quién aquí se ha registrado con la Agencia de Servicio de Granjas. Sí, muy bien. Este es el FSA, es un acrónimo FSA. Ellos son el primer paso para poder accesar cualquier programa de NSRS. Si no se registran y no tienen su nombre con esta oficina, hay muchas oficinas en cada condado y, me, y seguro que vamos a poner un enlace en el chat de cómo encontrar esta oficina. Sin ello no pueden aplicar a los programas y hay todo otro grupo de apoyo y asistencia que que eh, accesamos por medio de esta agencia. Muchas gracias a todos que ya levantaron sus manos y que están registrados. Pueden bajar su mano. Felicidades, han abierto la puerta a la oportunidad haciendo este registro. También se aseguran que su granja esté contada en los censos. En Nuevo México eh, no nos cuentan. Eh, somos más de los que han contado y como en el censo regular, el censo poblacional puede impactar los recursos que van a nuestra región. Entonces hay un punto de equidad y para este grupo queremos que todas las granjeras están contadas Entonces este es mi punto, el algo que quería compartir. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas aquí han solicitado a, a NSRS eh, a esta algún grupo de asistencia de aquí. Ok, muy bien. Están ladrando mucho mis perros. Voy a silenciar un segundo, un segundo. The joys of dog ownership. Ay, los momentos maravillosos de ser mamá de perriles. Ok, ya me fui a un cuarto que se aleja, está más lejos de los animales. Una disculpa por la interrupción. Es parte de cómo funciona en las comunidades rurales. Entonces, creo que muchos de ustedes han solicitado. Sería muy bueno si quisieran compartir algunas de las prácticas para las que han solicitado. Y ese es el término que utiliza NSRS es para prácticas de irrigación, de túneles alto, de salud de la tierra y de salud de la tierra. Erin va a hablar sobre cuáles son estas opciones y el, los reembolsos y compartir gastos de, esta, de este trabajo. Y sí. Muy bien a todos. Creo que es muy útil apoyarnos o ver lo que a otras personas les interesa y lo que funciona para ellos. Y creo que va a hablar más de los programas eh, populares. Pero si le avisamos eh, cuáles son nuestros intereses, él va a poder hablar mejor de esos programas. Entonces, esa última pregunta que voy a hacer, pueden bajar su mano. ¿Sí ya la subieron, felicidades por haber solicitado. Muy bien. Bueno, lo último que tengo es, recibieron un contrato o implementaron un NRCS programa. Entonces, levanten la mano si han implementado esto. Tenemos brales veteranos. Sí, tenemos algunas personas, ustedes pueden ser copatrocinadores con nosotros. ¿Qué tal CJ? Pueden explicar sus experiencias. Muy bien, buen trabajo. Una de las cosas que ustedes probablemente han experimentado, yo lo he hecho, es que una vez que se hace una práctica y los vecinos se enteran, nos volvemos embajadores de los programas y después se multiplica. Entonces yo me mudé a Nuevo México para trabajar con un granjero visionario y fue como el primero en el norte para hacer un tipo de, de programa y él los hizo y después yo los hice y se multiplicaron y lo vemos en nuestro clima árido, como de cambio climático, adaptarse a cambio climático, a los cambios de, de época, a estrategias. Hemos nos hemos divertido mucho. Eh, replicando este trabajo y creando muchas oportunidades para los mercados de granjeres. Y finalmente, si no han solicitado y no saben cuáles son los programas, cuál es el tipo de apoyo que están buscando en su granja que piensan que les trajo a este ayer? ¿Qué es lo que ustedes necesitan y que esperan que NRC se pueda apoyarles y si lo quieren poner en el chat adelante. En, yo no estaría aquí si no fuera por Tom Stoss. En fin, esa es una historia muy larga. Entonces, gracias a todos por su retroalimentación y por compartir, y por su participación. Lo están haciendo. Están aquí ya para tener tips y sugerencias y quiero hablar brevemente de por qué es la Asociación de Nuevo México. Tenemos un canal eh, que se lleva de manera comunitaria con el gobierno político local y nosotros trabajamos con granjeres en todo el estado para proteger nuestros derechos culturales, nuestras tradiciones y crecer comida saludable para nuestras familias. Y estamos haciendo este trabajo honrando y como parte del delegado de los de de Rangeres del Sur y para hablar sobre la discriminación sistémica en la USDA, el Departamento Estadounidense de Agricultura, excluyendo a diferentes comunidades. Y en Nuevo México, esos fueron les extranjeros hispanos, hispano nativos. En otras partes fueron afroamericanos, especialmente en el sur. Entonces muchas comunidades, incluyendo mujeres, han sido históricamente marginalizadas y eh, mantenido fuera de estos programas y los fondos negados. Se les negaron y hay fondos para la USDA para hacer alcance en comunidades físicamente excluidas y se ha cambiado mucho en la última década o dos. Y tenemos personas muy increíbles en nuestras oficinas locales del condado que experimentan más de lo que como se ve en nuestras comunidades, además de que es un movimiento en todo el país con las personas que entienden y que son aliadas con nuestras granjas. Entonces para nosotros es parte de nuestra misión de justicia social para asegurarnos de que nuestras comunidades que nos han de, para que nuestras comunidades que han sido eh, ignoradas que tengan acceso a estos programas entonces hacemos mucho de lo que llamamos llevarnos mano a mano para el registro de de estos programas para implementar también acabamos de vivir incendios muy fuertes en, en esta zona. Entonces sabemos que estos desastres están afectando a granjeros y rancheres muy fuertemente. Entonces nos dimos cuenta que los programas EWP que queremos ser parte de este sistema si es que queremos accesar mucha de la asistencia de desastres y perdemos a de ganadería, si tenemos complicaciones, tenemos que estar registrados. Entonces este es un paso para estar preparados para los desastres y para un grado de bienestar y para programas que nos pueden ayudar a mitigar y ser más resilientes para los desastres. Y en general creemos que hay estrategias muy buenas que vale la pena que nuestras vidas de granjeros sean más viables para nosotros. Crecer como un, eh, alimento para nuestra comunidad es un valor muy importante y algo en lo que todavía dependemos en, eh, en el norte de Nuevo México. Pero también creemos que las prácticas que se ofrecen pueden ser útiles en la adaptación del cambio climático en general. Eh, creo que las últimas cosas que quiero mencionar es que sí es mucho trabajo de burocracia y de baileo y que no es para nada lo favorito, pero tenemos como que seguir lo que estamos en nosotros, pero les invito a explorar las ofertas de estar en contacto con su agencia estatal, con la RS para establecer relaciones crear visitas de sitio. eso tiene que ese es como el siguiente paso para que puedan aprender más sobre qué puede funcionar en su granja. Eh, su representante local está ahí para apoyarles, si quieren o no solicitar para cualquier programa, para tener retroalimentación, para tener apoyo. Entonces les invitamos a, a que conozcan Bien, un contrato antes de firmarlo. ¿no? Tengo mucho que decir al respecto. Y una vez que estén eh, con confianza, creo que lo, lo más importante es conectar con personas de manera local y aprender de quienes ya han tenido esta experiencia. Entonces, con eso les deseo una temporada de siembra muy, muy buena y que encuentren todos los recursos que necesitan. Y estamos aquí para apoyarles y darles asistencia y ap también les voy a apoyar con cualquier pregunta. Y ya vieron mi baño en esta situación. Gracias, Serafina. Y si pudieran, por favor, poner su información de contacto en el chat. También tenemos aquí a más personas que van a compartir un poco más para quienes no saben quiénes es, quién son y qué hacen, qué trabajo hacen. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es... Eren. Buenos y apoyo al servicio de conservación natural eh, desde Albuquerque. Para esta primera parte que voy a presentar tiene que ver con qué es la la NCRS se ha hablado mucho sobre el programa de protección de, de recaudación de agua al final de la presentación podemos hablar del de resto de los programas porque es bastante diferente a los que ofrecemos y tiene que ver con desastres naturales, con incendios e inundaciones y cualquier riesgo a la vida humana y propiedad. Entonces, en este punto no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, mi información de contacto está en las diapositivas y las diapositivas las voy a compartir con todos, pero también puedo compartir mi información en el chat si quieren Entonces. Esta es una presentación breve de mí mismo. Yo he estado con la agencia ya por 12 años. He trabajado en diferentes estados. Entonces, originalmente soy de Wisconsin y crecí en una granja pequeña y empecé con RCS en esta zona después me mudé a Colorado y trabajé en los en el este con operaciones también similares y después me mudé a Nuevo México y estoy en Albuquerque como un administrador de programas de conservación de recursos. Para quienes no saben, NRCS es una agencia en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es una agencia federal y trabajamos mucho con distritos de conservación de manera local y otras organizaciones que apoyan a los rancheres y rancheres para mejorar sus operaciones. Pero en RCS, en este servicio ofrecemos a los propietarios con asistencia técnica y sugerimos para su, hacemos sugerencias para sus espacios para sus tierras puntualmente, entonces esos propietarios de tierra conocen sus tierras mejor que cualquier otra persona. Nosotros nada más venimos e intentamos apoyarles a mejorar con su tierra, y continuar lo que están logrando ya con su tierra. NRC se ofrece asistencia en el área mientras que se evalúan los recursos y también nos ayudan con el diseño y recursos monetarios. Todo esto se hace con el proceso de planeación de conservación y esto cambia dependiendo de las necesidades del de propietario. Entonces, se, somos una agencia técnica que ayudará a los propietarios de tierra y nuevamente hablaremos más de esto sobre quién es elegible y cuáles son los requisitos para nuestros programas más adelante. Pero si sí hay una asistencia financiera para implementar estos programas. Entonces, para quienes no sepan, antes esto se llamaba el Servicio de Conservación de la Tierra y las raíces de NRCs es, son del 1930. Entonces, si ustedes pueden recordar sus cursos de historia hubo esta fue una época donde hubo muchos mucha tierra en el en el aire entonces el presidente FDR vio la necesidad de implementar conservación para toda la nación y así nació NRCs NRCs ha evolucionado de manera enorme en los últimos años y ahora nuestro enfoque se ha expandido a a tierra, aire y animales. Ya hay preocupaciones. Es una agencia mucho más diferente, es más amplia de lo que era. Entonces, como mencioné, los programas de compartir costos es el EQUIP y CSP. Entonces, como no tenemos suficiente tiempo para profundizar en todos estos programas, voy a dar un resumen muy breve de lo que cada uno de estos programas hacen y después podemos seguir construyendo con esta información. El primer programa que voy a mencionar es el de es el incentivo de calidad ambiental. Lo llamamos, lo llamamos EQUIP. Y ofrece asistencia a los productores para hablar sobre preocupaciones ambientales y los beneficios ambientales con prácticas para proteger tierra y otros recursos naturales. Y en términos muy sencillos, la manera en la que lo entendemos es que e -web trata preocupaciones en particular y voy a ofrecer algunos escenarios de cómo se utiliza e -web, y eventualmente nuestro presentador de gas que ha implementado esto puede describir cómo ellos instalan o usan estas prácticas. Entonces, como mencionado, Equip es muy específico. Tenemos una preocupación que estamos intentando cubrir. Entonces, uno de los comentarios más comunes que vi es que muchas personas utiliz utilizaban con túneles altos. Estos son instalados o brevemente, lo que esto es un túnel alto o es un surco alto, está cubierto en plástico y que extiende nuestra época para crecimiento. Entonces. Es para que para que los retoños eh, crezcan un poco más. Entonces, a través de equip ustedes podrían compartir los gastos de estos túneles y la irrigación en estos túneles. Hay algunos criterios específicos para la irrigación y para saber que se necesita de irrigación, pero pueden tener irrigación, pueden tener administración de nutrientes, que es hacer pruebas para la tierra y saber cuántos nutrientes necesito en mi tierra para lograr mi mi objetivo. Y también hay cosas como administración de tareas, para sostener enfermedades y pestes. Yo trae de administración de agua para administrar el uso del agua en la propiedad. Y ese es una, un solo ejemplo específico de cómo Equip Equip se puede utilizar. Hablaremos de los usos de suelo donde se puede utilizar Equip porque puede variar mucho desde. Es muy versátil. Es un programa variable que nos da mucha flexibilidad dependiendo de las necesidades específicas. Después el siguiente programa que voy a mencionar y este es uno de los programas que yo administro específicamente, pero se llama nuestro programa de conservación de tierra o de conservación de guardianes de tierra este busca crear buena conservación que ya se está haciendo para crecerla y si ya están haciendo pruebas si y están monitoreando su agua. Apoya a estos productores para llevarlo al siguiente nivel y hacer formas más avanzadas de esos sistemas de conservación. Específicamente en el programa CCP, lo que lo hace único es que para ser elegible para la CCP, hay que registrarse para cinco años de una sola vez. Equip no tiene ese requisito Equip puede ser uno en hasta 10 años para hacer su programa, pero no tienen que hacerlo durante. No lo tienen que hacer todo con IPEP y eso va a ser un resumen muy bueno de los programas. Eventualmente hablaremos más sobre la elegibilidad de los programas y todo lo que se necesita, se necesita para registrarse. Entonces ahora se lo paso a la siguiente presentadora. Muy bien, pues voy entonces a empezar. Hola a todos. Sí, sigo yo, verdad? Eh, entonces yo soy Eli para quienes no habían llegado antes. Yo soy de la granja Solidarity Solidaridad. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver unas imágenes de lo que hacemos. Muy bien. Entonces, lo que me emociona compartirles el día de hoy es cómo hemos manejado NRCS y combinado lo hemos combinado con otros recursos para que nos funcione muy bien en nuestra granja. Y solo quiero empezar diciendo que la granja de solidaridad es una de tamaño moderado. Producimos y diversificamos frutas y verduras y colaboramos con nuestros vecinos, con una compañía de distribución que se llama Foodshed y. Y nosotros lo que hacemos es que cultivamos 5 de 10 hectáreas y lo hemos hecho por como 10 años. Les voy a empezar contándoles una historia de un año muy importante que fue el 2017. Acabábamos de, de empezar y estábamos vendiendo de manera comercial y nuestros niños estaban involucrados en la granja y tuvimos un evento de calor fueron como 122 grados después de un invierno muy frío. Y entendimos que si no nos tomábamos más en serio en invertir sobre nuestra tierra para ser más resilientes, es que no íbamos a poder continuar haciendo granja o cultivando, creamos mostrarle a nuestros niños que nos podemos adaptar y tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Entonces eso fue lo que nos llevó a tener estos cuatro objetivos. Y también quiero a, a, hablar de que en esa época tuvimos una persona eh, Andy Williamson, que está aquí en la llamada el día de hoy, que realmente nos ayudó a probar estas prácticas también. Entonces quiero agradecerle y reconocerle porque fue muy importante para nosotros. Pero entonces decidimos que teníamos que invertir en cuatro cosas. Teníamos que mantener nuestra tierra cubierta, teníamos que mejorar la eficiencia de la distribución del agua, reducir evaporación por el aire y tenemos que trabajar con mejores infraestructura. Y esta es una imagen de la granja. Que, que tiró los vientos, los vientos de Santana en San Diego. Entonces realmente fue ese mismo año que se cayó el granjero. Entonces los impactos fueron muy severos. Y estoy hablando muy rápido para la interpretación. Voy a ir un poco más lento. Entonces en esos deseos de poder hablar de estos cuatro asuntos, buscamos aliados y recursos y obviamente hoy vamos a, o hoy estamos hablando sobre NCRS, pero quiero reconocer que hubo tres otros recursos en los que, que nos apoyaron mucho. Uno se llama el Programa de Tierras Felices, que es un programa estatal de California. footprint Huella cero que, que ayuda a mover dinero con Restaurantes, para agricultura degenerativa y la conservación costera. Quiero señalar que, como granjeres, tenemos que utilizar todos estos recursos para saber qué está sucediendo en nuestra área, porque realmente no hay un solo programa que nos funcione a todos para hacer lo que queremos hacer. Entonces, aquí están las prácticas que hemos implementado con la conservación de NSR y con esta, estos fondos y hemos podido tener rompimientos y hemos mejorado nuestra eh, eficiencia. Antes utilizamos otro programa y con nuestros fondos. Ahora tenemos estos bajo tierra, estas estas tuberías y acercar salida más a donde la queramos llevar y tener también estos túneles altos. También tenemos el Departamento de California. Nos permitieron hacer cobertura de nuestras de nuestros retoños. También nos ayudó con el composteo y se apoyaron también nuestras transición y nos ayudaron a utilizar también otras semillas eh, de California o en California y se cubrían ciertos eh, granos locales. Algunos de los desafíos para considerar de cosas que aprendimos es que como personas que rentan a corto plazo, los propietarios tenían que estar de acuerdo a facilitar este proceso nos da gusto que hayan apoyado y que hayan estado eh, de acuerdo con tener este proceso. Nos dimos cuenta de que NSR eh, estaban muy ocupadas y tenemos que ser persistentes para tener nuestra primera reunión. Y esta es la parte que siento que es muy importante para granjas más pequeñas de escala. Y vi que hay personas que ya están muy conscientes de esto, pero muchos de estos programas donde de reembolso, entonces se necesitan muy buenas asociaciones para realmente pensar en cómo vamos a tener los recursos para estos proyectos y de obtener después el reembolso. Y me pareció muy interesante que en RCS uno nos puede decir cuánto puede costar algo y solo nos pueden decir eh, cuál es la tasa de reembolso. Entonces, eso nos un poco intimidante porque empezamos sin saber realmente qué caro, qué tan caro va a ser todo. Entonces tengan su propio presupuesto y no presupongan que el costo va a cubrir lo que necesitan para su área. Lo otro es que su oficina local de NRCS tal vez no tiene la experiencia o la información para su área. Eh, entonces nosotros tenemos muchos rancheros de aguacate y de cítricos, entonces nuestros tres. Eh, hay personas que son muy buenas en cítricos y aguacate, pero tampoco te, no es que tengan mucha información sobre algunas otras plantas. Entonces, tenemos que hacer la abogacía de que las personas en eh, RCS hablen con otras personas que sí tengan el conocimiento de lo que están buscando hacer. Y finalmente, tienen que también dar cuenta de las necesidades de equipo. Que las estén solicitando para su práctica, entonces están eh, cubriendo ciertos retoños, tal vez necesitan acceso a ciertas coberturas, pero no pueden ir a comprar uno nada más por la práctica, ¿no? O tal vez tienen que rentar eh, cierta infraestructura, poner su túnel alto. Entonces piensen sobre qué necesitan para implementarlo y si está disponible en su área. Entonces, algunas maneras de sobrellevar estas barreras y sí quiero decir que hacer abogacía y traer ese personal de NRCS y darle confianza al proceso. Es muy importante pagar mucha tarea antes de que vengan a la granja. Pueden preguntar o pedir un distrito de recursos u otros proveedores de TEA a que les conecte con una persona, otro granjero o que les pueda hacer mentoría. Que hayan hecho este trabajo antes. Esto será muy útil y pueden hacer abogacía de, por empalmar sus prácticas. Entonces, así pueden maximizar el reembolso y asegurarse de que puedan cubrir el costo. Creo que esto es muy importante poder cubrir esta barrera de cobertura de costos. Pueden tener ciertas eh, asociadas que entiendan el proceso. Alguien hay alguien de FarmLink o incluso la agencia de, eh, de granjeres. Si tienen el contrato de NRCS, deberían de poder tener un préstamo, de recibir un préstamo para empatar ese contrato y cuando se les pague de vuelta pueden pagar de, eh, de préstamo ahora la duración y todo es algo que tienen que considerar, pero puede ser una buena oportunidad para construir un crédito y hacer como que estos dos programas estén juntos Y finalmente también pueden buscar contratistas que con quienes a quienes les puedan pagar para instalar la práctica. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de alguien de Fresno y Fresno está muy al norte en California. Teníamos que pegarle para venir hasta el sur porque nosotros no teníamos aquí en San Diego y él tenía el, el conocimiento y terminó siendo más más barato que si hubiéramos intentado hacerlo nosotros mismos. Entonces si sí, busquen a personas que les pueden apoyar con las prácticas porque somos granjeros e implementar estas prácticas tiene que ver con nuestros objetivos finales. Yo quería compartir el impacto que han tenido estos programas para nosotros. Hemos visto una reducción en event de pérdidas en eventos difíciles de, de. Hemos visto también que ha aumentado la calidad de nuestras tierras del 1 por ciento al 7 por ciento. Y además esta materia orgánica tiene tiene buenas ha reducido nuestro nuestro consumo de agua y reduciendo también el aire y esto también reduce nuestro gasto de agua. También hemos visto mejor polinización, aunque apenas estamos empezando a monitorear esto. Y hemos visto también, esto es muy importante, hemos mejorado la filtración y reducido eh, las inundaciones cuando llueve muy fuerte. Y también hemos visto ganancias financieras de la extensión de las temporadas que nos ofrecen los túneles altos. Esto es un muy importante y la razón por la que siento que los túneles altos son una de las prácticas más populares y finalmente invertir mucho en tener la diversidad de nuestra granja nos da una oportunidad de tener mejor educación y otro tipo de actividades en la granja. Entonces esta es una clase de herbolaria para niños y quería compartir que hay beneficios fuera de los económicos ah, para la comunidad. Entonces esta es mi información. Voy a cerrar con esto y con gusto podemos conectar y responder preguntas que puedan tener. Wow, congratulations. felicidades. Estos son éxitos enormes que celebrar y Específicamente queríamos hablar sobre algunos de estos programas, algunos que utilizan la Granja de Solidaridad, otros que escucharon que se funcionaran aquí y también si están teniendo algún problema, dándole seguimiento a cualquiera de los acrónimos que se están utilizando. Puse en el chat acrónimos eh, importantes o claves, así como pasos para recibir asistencia de la USDA. Ahora se lo voy a pasar de vuelta a Erin para que hable sobre información más específicamente. Gracias. Fue un gusto escuchar esta historia de los beneficios locales que están pudiendo satisfacer ustedes rápidamente antes de empezar con la presentación. Yo conozco la salud de, de las tierras y apoyando a que el sistema tenga un estado, un mejor estado, porque nuestra tierra ahorita está muy eh, poco saludable, entonces me da gusto que estén mejorando su su tierra también o la salud de su tierra. Es tener que escuchar esto. Entonces, voy a ofrecer mi pantalla nuevamente a mostrarla. Eh, y él hablaba sobre los túneles altos. Este es uno que, en el que estuve trabajando en Nuevo México, en el sureste y este lo instalamos ya han visto los beneficios que hemos logrado entonces lo que voy a revisar hoy es voy a brevemente revisar el proceso de solicitud de la NRCs hay un enlace en el que nos ayuda a profundizar en esto está en el chat y ayuda a explicar todas estas secciones de la planificación de la solicitud de elegibilidad y la implementación también. Y vamos a hablar sobre la implementación hacia el final de la presentación, así como de cómo se hace el programa de reembolsos y cosas que me ayudan a recomendar a los granjeres para implementar la praxis y hacer el trabajo de conservación también. Entonces, como mencionamos, Casi todos los condados tienen una oficina en el DNCR, DNRCC, y con estos programas es que es muy personal y es con base a su operación. Así que tenemos que ir ahí para apoyarles. Podemos hablar y decirles esto es lo que creemos que necesitan, pero no podemos tomar esa decisión nosotros hasta que vayamos a su granja, rancho o lo que sea entonces si no saben dónde está su oficina pueden seguir este enlace y pueden ver en qué condado están y una vez que encuentren dónde está su oficina después pueden llenar lo que llamamos CPA 200 o es nuestras solicitudes, la solicitud que pueden llenar y pueden ir a la oficina y llenarlo en la oficina misma y podemos hacer recomendaciones sobre a quién tienen que ver y a dónde tienen que ir y algo que la NRC NRC es que no tienen solicitudes y otras que okay, ya tienen en en diferentes lenguajes. Si están buscando otro idioma, avísenle al personal y ellos les pueden dar una solicitud en otro idioma. Y hay diferentes, ni siquiera sé cuántos eh, lenguajes son en total, pero son varios. En los y después de Depende de ustedes cómo quieren proceder. Pueden venir a nuestras oficinas en cualquier momento y podemos recibir su solicitud. Y algo que necesitaremos de ustedes es que vayan a la agencia, a la FSA y registrarse con ellas. Y si han tenido cualquier problema con el papeleo, pueden ir con ellas o les podemos apoyar nosotros porque puede ser un poco difícil. Pero es necesario tener toda la información que recolectamos y que nosotros no compartimos con nadie. Lo vemos como información muy importante y muy personal. Pero cuando soliciten, no se preocupen sobre cualquier robo de información porque la vamos a proteger y no la vamos a compartir con nadie más. Entonces, Después de que hagan ese proceso, como mencionaba Ellie, es importante tener el NCS pronto. Después podemos ir a su propiedad. Podemos ver cuál es su preocupación específica y podemos ofrecer más información. también. Como mencioné, los, algunos de los recursos que vamos a estar revisando son Agua, aire, tierra, plantas y animales. Y por supuesto, profundizamos más en esto. Como decía Eli, para revisamos el suelo de la tierra. Pero si es agua, trabajamos con calidad del agua y de cantidad del agua y cosas así. Entonces rápidamente, algo que sí quiero mencionar es que recibamos recibimos solicitudes todo el año. Tenemos fechas de entrega que están establecidas cada año. Pero Independientemente de eso, pueden venir a nuestra oficina y ofrecer una solicitud para fondos y les avisaremos cuando sean las siguientes fechas. Entonces no duden en mandar unas una solicitud para los programas. Las puertas siempre están abiertas. Entonces, hablando de los programas, si estos son ciertos para cualquiera de nuestros programas, ya sea Equip, o CSP. ¿Quién es elegible para solicitar para nuestros programas? Como pueden ver en la pantalla, varía de los individuos con base a su número de seguridad social. Puede ser una identidad eh, legal, eh, puede ser una operación. También apoyamos a las tribus si quieren registrarse. Hay reglas diferentes en Nuevo México, Este es un asunto muy importante. Nuestras entidades de agua son muy influenciales e históricas en el Estado de Nuevo México y entonces se pone una entidad de administración de agua. Esta tiene jurisdicción sobre el uso de agua y de hecho pueden estar en un contrato con NRCS para mejorar la distribución de agua para su propiedad, para impactar a múltiples personas. Entonces tengan en cuenta la irrigación y los distritos de irrigación son elegibles para los fondos, pero en la mayoría de los casos van a ser las entidades locales e individuales. Otro aspecto de nuestros programas es el control de la tierra y específicamente cuando tiene que ver con el control de la tierra en ese puede ofrecer un contrato a uno o más participantes que tengan control sobre la tierra. Y cuando hablamos sobre control de la tierra, no significa que tiene que ser propietario de la tierra, sino también puede rentar esa tierra. Y entonces la manera de planear su contrato no tiene que mostrar eh, control sobre todo el contrato. Si tienen un contrato de años a años, como muchas personas que rentan, Pueden actualizar todo esto para ser elegible para los contratos. Entonces no sientan que sean elegibles si no son que no sean elegibles, si no tienen un control de cinco años o son propietarios. vemos control de tierra todos los años. Entonces solo recuerden que puede ser por lo menos la renta un permiso. Y cuando digo permisos me refiero a diferentes tipos de tierra, diferentes secretarías, estos se pueden incluir también. Después estoy hablando sobre tipos de tierra y cuando digo tipos de tierra es básicamente cómo se utiliza la tierra. Solo para darles una idea de algunos tipos en los que haríamos contratos. Es que si tenemos tierra que puede ser rural o puede ser tierra convencional, como a la derecha. Vi que se mencionó sil silvocultura y árboles y eso más bien lo ponemos a otros fondos. Hay cierta flexibilidad en términos de esto. Otros de las formas de uso tienen que ver con ganadería. Tierra y ganadería, que es un término que se utiliza en el oeste de Estados Unidos, de donde está industrial y e forestal, que es donde hacemos muchas prácticas de administración de incendios o manejo de incendios, y, y áreas de granja también. Después de identificar que son elegibles para nuestros programas, también hacemos un proceso de puntuación. Tristemente, no se le ofrecen fondos a todo mundo, pero sí hay una cantidad de dólares para esas prácticas. Entonces, voy a profundizar porque hay cosas que quiero revisar más adelante, específicamente sobre lo que se le llama solicitantes eh, históricamente segregados. Cuando utilizamos esto, son miembros de grupos que históricamente no han sido cubiertos o que han sido discriminados de programas federales. Entonces, son dólares para que socialmente han tenido desventaja. O, perdón, identidades. Los siguientes son eh, los grupos que han tenido desventajas indios o asiáticos, afroamericanos, e hispanes y nativos de Hawái. Entonces, ser mujer no califica, pero igual es importante saber si califican para cualquiera de estas cosas. Otro que también es común, que vamos a ver y que sucede con más frecuencia en agricultura eh, urbana. Si se tiene poca experiencia, si se califica, se recibe más pago. Una persona eh, veterana es alguien que tenga el estatus de veterano y el último es el granjero ranchero de recursos limitados. Y este es el valor del índice en los últimos dos años que tiene un ingreso a nivel de pobreza para una familia de cuatro o menos del 50 de la mediana. Entonces, estos solo son algunos de los términos que es importante que ustedes recuerden que son elegibles para esos programas o elegibles para esas definiciones. Y después supongo que lo que podemos hacer es que ofrece algunos enlaces, como se mencionaba, y si algunas personas tienen preguntas específicas sobre el proceso del pago lo puedo cubrir para poder seguir con la presentación entonces esto nada más es algo muy rápido de nuestros programas sí muchas gracias Aaron y agradezco que haya sido breve esa fue mucha información y seguro que para el, el, para la audiencia también así para nuestro intérprete que nos ha pedido en el chat eh, ahora que estamos en la parte de preguntas y respuestas de este taller, esto es para todos ustedes que están aquí, que están tomando parte de su, de su día. Si tienen preguntas directamente para algunos de nuestros eh, presentadores, lo que pueden hacer es levantar su mano y salirse o hablar de manera verbal levantar sus manos antes que nada y si quieren, también pueden poner su pregunta en el chat. Y mi y Serafina me va a apoyar a saber cuáles son todas las preguntas. Veo también una ahorita mismo. Y para recordarnos de que cuando hagamos las preguntas, si podemos mantener un ritmo de conversación para la interpretación. De esta manera, las preguntas que puedan tener o que estén presentes en el canal de español o que van a estar viendo la grabación más adelante, que también puedan darle seguimiento a esto Gracias a todas. Veo a, a Deola, No sé si así se pronuncia tu nombre. Sí, gracias a todos por el taller y, y lo pronunciaste bien. Adiós. Y mi pregunta es el último presentador, si ¿sí puede hablar sobre esta pregunta. Yo he solicitado, no sé si pueden responder esto, pero yo he solicitado para un programa de equipo en mi estado y seguí todos los procedimientos que mencionaste, sin embargo, y de hecho solicité antes de la fecha de entrega para mi estado, unos días antes pero no he sabido nada de ellos ¿Qué sugerirían que sea mi siguiente paso. Porque yo estuve en contacto con la persona que era mi contacto dos veces y solo me respondió una vez, pero ya no me ha contestado más. Les pues quería saber qué hacer si la contacto nuevamente o si ir a la oficina o qué hacer. Sí, gracias por tu pregunta. En ese escenario puede ser muy frustrante cuando no han respondido de vuelta. Lo que tienes que hacer es necesitas ser un poco más persistente. Si no respondemos, yo iría a la oficina. Yo llamaría Si sigue sin información. Utilizaría el ubicador para ver cómo contactar a personas también con más poder. Si parece que su oficina no está respondiendo, idealmente deberían de estar respondiéndonos lo más pronto posible. Pero yo sería alguien más exigente para asegurarme de que me están respondiendo y también se puede complicar para mucho nuestro personal porque este trabajo es continuo y solo se quieren enfocar en esto es lo que estoy haciendo ahorita, pero en realidad tenemos que poder eh, recibir solicitudes con Muchas gracias. No quería ser molesta, pero yo escuché de ti y gracias a Eli también. También es que es difícil. Sé que en Nuevo México muchas de nuestras oficinas tienen pocas perso personas. Yo estoy en una oficina con poco personal, entonces yo siento que para el personal es difícil y tenemos que ofrecer respuestas todo el tiempo, pero como con frecuencia somos amigues con las personas ahí como Alina. ¿Por qué no me responde? Si apenas aprendimos que teníamos que responde, teníamos un tiempo de un mes para responder y yo pensaba que iba a ser como de una semana. Pero dependiendo de cómo funciona tu estado, pueden pasar un par de meses eh, a veces, si sí, es un periodo más largo, entonces puedan preguntar a la, a la oficina eh, directamente de cuándo, cuándo podemos tener recibir información o si hay o no información. Yo quiero decir que sí, es difícil. Y también para agregarle a esa respuesta, ay, perdón, ya no sé qué iba a decir, pero adelante. Quien sea que tuviera alguna pregunta. Pues rápidamente, solo quiero decir que te agradezco que todo el mundo está siendo muy claro con lo que tenemos que hacer. Pero yo también quiero decir que como como un problema eh, a nivel federal, que hay mucha información que no se comparte sobre los, los fondos y que eso es un problema y que tenemos que poder eh, poder hablar de esto para poder tener pues más movilidad de los fondos, más rapidez para poder pues hablar con las personas que toman decisiones. Porque no tendríamos que estar yendo a la oficina y esperar eh, pues tanto trabajo como de manera tan lenta. Especialmente cuando somos granjeres, como es excusa cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, es como oídos sordos. Pero como decía, gracias a todos por ser tan honestos aquí. Y como es, dice, eh, bueno, ahí están los fondos. Solo tenemos que hacer que esté Sí, y solo para hablar de esto también. Nosotros solo podemos controlar ciertas cosas. Eh, los cronogramas varían y los tiempos varían de estado en estado, pero en general compartimos toda nuestra información en línea de cuándo es nuestra fecha de resultados y para ver cuándo son estas fechas y estos cronogramas y de ahí también establecer información. De fechas de entrega. Nosotros tenemos que publicar esto 30 días antes de cuando van a ocurrir. Entonces, algunas de las personas que solicitan tienen que estar entendiendo de qué están solicitando y tener toda, sus, toda su información. Porque si eso falta, también nos alenta. Y solo podemos controlar cuánto se gasta y cómo se gasta. Y si las personas sienten que no tienen los fondos, hablen con sus grupos de trabajo local, esos distritos de conservación que ayudan a que nosotros establezcamos dónde gastamos nuestros dólares. No es tan fácil como decir, ah, sí, aquí hay un poco de dinero, sino que tenemos que seguir un proceso y no podemos, tristemente, establecer esos procesos para darles fondos. Pero sé que no estamos intentando ignorarles. Eh, pero por favor continúen trabajar con su, con su grupo local. Y si no funciona, pues si sí, vayan con las con los empleados en un rango más alto. También vamos a compartir más al final de esta presentación. Nuestros esfuerzos para realmente influenciar y trabajar con las oficinas también quiero hablar sobre esa pregunta en otras de las respuestas. Quiero poder, antes de escuchar a la persona con sus manos levantadas, creo que podríamos responder esto eh, porque son las mismas ideas. Con qué frecuencia se ofrecen los fondos y si no se ofrecen los fondos cuando se solicita, se puede solicitar el siguiente año. Y con eso Héctor pregunta dónde encuentran los ciclos para todos los programas y de esa manera las personas pueden solicitar en los ciclos y creo que Erin hablaste un poco sobre esto y compartiste que sí es depende del estado pero si pudieras hablar sobre formas en que las personas pueden darle seguimiento a esto para que no se pierdan de los ciclos y también con esto, ¿cuánto tiempo tenemos que estar establecidos para poder solicitar cada cosa? Sí, rápidamente voy a. ¿Con qué frecuencia se hacen los fondos? ¿Ofrecen los fondos? Pues, en general ofrecemos esto individualmente para cada programa. Entonces si sí sucede cada año. Ahora en este escenario, si no se tienen suficientes puntos para los fondos se mandará una carta para diferir la al siguiente año. Si deciden hacer esto, se ofrecería al siguiente año, pero les recomendaría que si están queriendo recibir fondos, pero no lo están recibiendo, busquen tener o resolver fondos adicionales para sus propiedades, porque en general entre más traten más posibilidades de que se les ofrezcan fondos. Entonces, si vienen todos los años, es que quiero más, no quiero o ya no quiero más. No van a tener tantas opciones para cubrir ciertas tierras o haciendo hábitat de polinizadores. Están tratando más asuntos, entonces sean más flexibles de lo que quieren hacer y de si quieren recibir fondos tal vez tienen que tratar esos esas eh, preocupaciones de recursos también. Entonces, en cuanto a la siguiente pregunta sobre los ciclos de subsidios, tenemos un registro continuo, entonces traigan su solicitud a la oficina inmediatamente cuando quieran solicitar. Y si quieren saber cuándo son nuestras fechas de entrega o fechas finales, hable, busquen en nuestra página de N. RSS, donde se nos exige decir cuándo suceden estas solicitudes y cuándo se terminan. Es, es obligatorio federalmente y estos tienen que estar disponibles de manera pública. Entonces, cuando hablamos de establecimientos, no tenemos ningún requisito de cuánto tiempo tienen que estar operando para ser elegible para los programas, independientemente del tipo de operación, el tamaño de la operación, ubicación la o el ingreso de la operación, eso no importa. Siempre y cuando llenen esa solicitud, van a poder ser elegibles con FSA. Van a poder ser elegibles para los programas. Específicamente cuando se trata de trabajar con irrigación, tenemos que identificar la historia y tendríamos que haber ofrecido irrigación para, esas, para esa zona en los últimos años. Específicamente con ese comentario también cuando tiene que ver con la tierra es que tiene que ser tierra activa, no puede ser nada más eh, pastos pastizales. Tienen que estar trabajando esa tierra en el momento en el que soliciten y ya después sean elegibles para estas prácticas. Solo quiero enfatizar lo que dijo Aaron. Si, si quieren prácticas de NCRC, tienen que hacer eso antes y después para que cuando vengan a la, sitia de, a la visita de sitio digan como, ah, sí, esto es agricultura desde tierra que nadie quiere ocupar. Sí, y para profundizar, no podemos convertir a la tierra en algo que no es. Sí, tenemos guías y no estamos intentando como hacer más producción, más, poner más hectáreas en la producción, porque la producción misma no es algo que tratamos. Perfecto. Gracias. Tenemos una mano levantada. Si quieren participar adelante Hola, soy Chizou y soy la administradora del programa de equidad en RCDs. Yo estoy en San José, en California y en este condado tenemos 130 eh, granjeros asiáticos y la mayoría son eh, o bueno, son de Corea, de Japón, de China y de Vietnam. Estamos hablando sobre un grupo de personas que es, está muy aislado. ¿eh? No hablan inglés y pro, los que producen y venden lo venden en las tierras asiáticas. Entonces no se necesita nada de inglés para de, para su producción y nunca han escuchado de esta organización. No saben sobre estos programas tan increíbles que existen. Entonces, los últimos tres años yo estuve trabajando como un especialista y presenté estos programas de IQUEP y todos están muy interesados y quieren solicitar, pero yo quiero preguntarles si en NRC, NRC tiene como información para diferentes programas y su elegibilidad en diferentes idiomas para que yo pueda compartir esta información con estos dos grupos en vez de yo hablar con ellos de manera individual porque yo tengo mi propio trabajo de tiempo completo y estoy muy ocupada para estar hablando con todos o con cada uno de los granjeros. Entonces, y gracias por la pregunta. NRCS sí ofrece mucho alcance en esas comunidades. De hecho, en otro proyecto de liderazgo en el que estoy trabajando, estamos buscando la manera de mejorar el alcance con esas comunidades, ya sea con la radio o específicamente ir a sus reuniones. Lo que les invitaría a que hagan o a ti es hablar con el personal regional y y que hagan esto directamente, porque para nos, para nosotros es muy difícil porque estamos muy ocupados con programas y otros programas de asistencia. entonces trabaja con el personal local. En ese NRC se puede tener eventos locales para alcanzar ciertas comunidades también para mejorar esto. Pero sí, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo para que las personas sepan que estamos aquí, que podemos apoyar a quien sea, independientemente de quiénes son y en dónde están. Ok, gracias Aaron, por, por tu respuesta y tengo una respuesta o oh, otra pregunta. Ese fondo que eh, es. Tienen que pagar impuestos cuando se paga, cuando se reciben estos fondos. Sí, sí tienen que pagar impuestos y rápidamente sobre ese comentario. También en los programas en cuanto a Equip compartimos los gastos o los costos. Solo tiene que ser de solo se comparte el 75 Entonces, cuando las personas solicitan para estos programas, no vamos a pagar necesariamente todo lo que esté incluido, sino solo una porción de ese costo. Entonces, sí es importante que que sepas que quien esté solicitando sepa que va a haber requisitos monetarios sobre quien esté haciendo la solicitud. Tienen preguntas muy buenas y van a ir tan lejos. Voy a agregar una un poco de información. Yo estaba en Medicaid y tenía que calcular mi elegibilidad. Entonces, no, no lo afectó. Así lo vivimos, pero para quien sea que sea que sea parte de ese programa, abran sus ojos. Esta será mi, mi mi sugerencia. Porque hay tantos beneficios que hay que asegurarnos de que no nos sopecemos. una vez que firmemos ese contrato queremos estar listos para implementarlo porque si no puede haber penalizaciones y dificultades pero esperamos que todos tengan una experiencia positiva y agradecemos a todos que están en comunidades que no tienen tanto acceso entonces muy buenas preguntas vamos a avanzar al siguiente punto de nuestra agenda y a ha sido muy bueno estar con ustedes y esperamos que todos reciban todos los programas y todo el apoyo que necesitan. Ana, te lo paso de vuelta. Sí. Reciban eh, manden todas sus preguntas pongan su información. Ah, escucho muchas preguntas a Aaron también les invito a que busquen a sus oficinas locales y siéntanse con la libertad también de escribirme a mi misma, ya nuestra directora de agua, Erin, que va a compartiendo información sobre cómo estamos buscando cambiar o ver los cambios en el programa de RCS. Entonces, Erin, si quieres empezar a hablar sobre esto. Sí, gracias, Ana, y gracias a Serafina, y a Erin y a Erin para, eh, y a Eli para hablar de estos programas. Como decía, solo voy a hablar un poquito del trabajo que hacemos aquí. Eh, en este programa de asuntos climáticos y de agua voy a compartir un poquito de lo que hacemos. Tenemos una campaña que se llama generaciones para agua en esta coalición. Antes de empezar a hablar sobre esto, solo quería compartir un poquito con las personas que tal vez no conocen y esto es lo que hacemos. Somos una organización de base con más de 200.000 mil granjeros, rancheros, eh, personas que hacen abogacía y estamos buscando cambiar el poder y cambiar las políticas públicas para tener mejores eh, recursos para los granjeros. Y nos imaginamos un gran, una práctica donde se esté trabajando con el género, las comunidades y el cambio climático. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Esto incluye el acceso a la tierra, clima, eh, justicia climática. Entonces, si les interesa recibir alguna de estas eh, campañas, eh, contáctenos también. Yo ahora nos voy a enfocar un poquito más con estos programas de, de trabajo. Nosotras creemos que los sistemas de agua apoyan a las comunidades, apoyan los ecosistemas y promueve la justicia para nuestras comunidades indígenas y de color. Entonces estamos entendiendo las políticas públicas y queremos políticas públicas que van a estar protegiendo el agua y la agricultura, incluyendo la conservación y que apoyan nuestros recursos y programas como IQEP, de los que está hablando Aaron, y para tener acceso a agua potable. Entonces hacemos esto de diferentes maneras. Este puede ser local, internacional, y escuchamos mucho que hay problemas de inundación, sequía y calidad de agua. Entonces, trabajamos en políticas públicas, pero sabemos que, que tenemos que construir liderazgo de granjeros, hacemos eventos como este y creamos eh, alianzas para apoyar a los granjeros con políticas de agua. Entonces, solo quiero decirles un poquito de cómo se ve esto en la práctica. Para nuestro trabajo, nosotros llevamos programas de fondos. Hay algunos de nuestros eh, beneficiarios aquí para hacer capacitaciones sobre asuntos de agua a nivel estatal y federal y apoyar a las rangeres eh, jóvenes y de color. De no solo aprender sobre esto, pero también hablar sobre posiciones de liderazgo en las políticas públicas de agua. Hacemos trabajo como este. Tenemos uno que tendremos la próxima semana donde hablaremos más eh, sobre esto. Entonces, si quieren más información sobre cuáles son los recursos disponibles, vamos a estar hablando sobre cualquier eh, diferentes tipos de talleres de educación y hacemos nuestro trabajo de políticas públicas. Ahorita estamos enfocados en el proyecto de ley de granjas. Y él ya habló un poquito sobre esto. Esta es una política pública importante sobre alimentos y granjas que está sucediendo este este eh, año, el, el Congreso está reescribiendo sobre esto. Estamos haciendo trabajo en abogacía. Entonces también trabajamos en acceso y rendición de cuentas. Un poco de retroalimentación aquí sobre cómo estos programas han estado funcionando para poder apoyar con eso, y a que la USDA este, rindan cuentas a los compromisos que han ofrecido y ofrezcan y ofrecer retroalimentación de cómo están funcionando estos programas para los mujeres jóvenes. Entonces aquí hay algunas maneras de las que pueden mantenerse en contacto con nosotros. Este es nuestro primer taller en una serie pequeña de esta primavera sobre cómo utilizar los recursos federales para apoyar la conservación y también administrar riesgo cuando haya inundación, sequías, heladas. Vamos a estar hablando de esto la próxima semana. Y Ana va a compartir en el chat el registro para ese próximo taller si les interesa estar ahí. Y esto nos puede ayudar a apoyarnos. Y vamos a compartir también para conectarnos y conocernos mejor en marzo para el Día Mundial del Agua. Otra manera de mantenerse en contacto con nosotros es conectar otras fuerzas locales o personal de campo, personal a nivel estatal o federal. Entonces, si tienen otra alimentación que nos quieran ofrecer. Les podemos ayudar a hacer esas conexiones que si lo necesitan. Tenemos otros recursos y tenemos más información eh, de personas en todo el país y hagan nuestra encuesta, pueden compartir su propia historia también. Si no lo ven aquí incluido en la encuesta, Ana también es muy buena, ayudándoles a compartir su historia, ya sea con personas que, que crean políticas públicas, miembros de congresos, la oficina, la prensa. Si tienen una historia que quieran compartir sobre el agua, pueden conectar con Ana y les podemos ayudar a hacer esto. También vamos a tener más eh, organizaciones más generaciones, eh, como decía, apoyamos el liderazgo de mujeres Entonces estén en contacto y uno que queremos hacer es hacia el final del año y finalmente si quieren trabajar con nosotros, especialmente con abogacía, tenemos un lugar en el que se pueden registrar. Avísenos y les podemos ofrecer más información. Esta es la mejor manera de estar en contacto para seguir trabajando aquí y con nuestra campaña. Entonces, ¿para qué se con ¿Quién hablar? Tenemos aquí un equipo muy fuerte. Yo soy la directora, Ana es nuestro organizador de base y tenemos a nuestra coordinadora, Megan David, que creo que vi en la llamada. Pero vamos a poner ahí nuestra información de contacto por si quieren estar en contacto. Eh, en comunicación. Ana, te lo paso de vuelta a ti para que cerremos la sesión. Gracias a todos los presentadores que ofrecieron tanta información y también a todos que estuvieron aquí en todo el, todo el país. Es increíble ver personas haciendo trabajo increíble. Incluso lo que puedo ver en el chat. Eh, quisiera tener más tiempo con todos ustedes, especialmente si están interesados. Escuchamos la retroalimentación para en RCS y tienen que escucharlo de ustedes. Tenemos organizadores de base en todo el país, en diferentes estados que quieren tener reuniones. Hay personas como Héctor en California que está en la llamada. Yo sugeriría personas a la en California. Si todavía no conocen a Héctor, conozcanse. Esas son oportunidades para conocer con personas de NRCS. Son personas que toman decisiones y personas que pueden comunicar y establecer la línea con el personal de NRCS para lo que te para que les digan qué es lo que tenemos que ver en las oficinas en todo el país y en el Congreso para que ustedes puedan utilizar estos programas y los fondos que están disponibles. y Espero que todos puedan o que hayan sentido que esto fue vali información valiosa para ustedes y que se pueden llevar. Eh, y si hay preguntas, como decía, esta no es nuestra última oportunidad para conectar les unes con las otras. Ustedes tienen. Muchos contactos, mucha información de contacto, la de los otros presentadores. Si quieren estar en contacto, tenemos un boletín cuyo enlace está en el chat y yo les invito también a todos a que hablen con otros granjeros jóvenes que han conocido la llamada o no y que sigan haciendo el trabajo tan increíble. Y nuevamente gracias por haber estado aquí. Y espero verles la próxima semana como decía, compartir. Pueden compartir cualquier información y grabaciones de este taller con otros que creen que se van a beneficiar. Buena suerte con todas sus tareas y proyectos y espero que tengan un hermoso resto del día. Gracias.